Voy a preparar un topi dry apple que está compuesto por sirope de manzana, martini y ginebra. Lo primero que haremos será enfriar las copas con la maquinita que tenemos. Si no tuviéramos más se podría enfriar con hielo y con agua seguidamente enfriaremos el vaso mezclador retiraríamos el agua que sobra y ya añadiríamos los ingredientes un centilitro de sirope de manzana dos de martini y 5 de ginebra lo enfriaríamos todo muy bien y a lo en la copa. Por último, decoraríamos con un trocito de manzana. y ya está ya